Solo el cucharón sabe el mal de la olla, no me es el cuyerón sab del mal de la olla.